Me ha parecido fenomenal venir aquí a la excursión autónoma, me está encantando todo y ojalá repetirlo otra vez. Estamos mirando por los microscopios, bichos, todo lo que hay en las lagunas temporales. me parece muy interesante eh, la colaboración siempre entre, entre distintos niveles educativos pues eh, nosotros que venimos de la primaria evidentemente nos aporta y nos repercute pues, muy positivamente porque los chicos comienzan a familiarizarse un poco con los distintos niveles que se van a ir encontrando posteriormente en este caso con, con la universidad. Pues yo creo que es importante este tipo de actividades con los niños de los coles, la universidad, bueno, sobre todo porque los acercas a un mundo académico, que yo para ellos es algo que está totalmente alejado de todo, y entonces lo, lo conocen, ya no lo ven tan lejano, entienden por lo que estamos haciendo, y sobre todo porque al final los acercas al cuidado del medio ambiente, eh, desde un punto de vista que como son tan chiquititos, pues luego ellos lo llevan a su casa, y lo transmiten en su casa, lo transmiten a su familia, entonces es mucho más fácil llegar, concienciar desde una base, desde la, la sociedad que se está generando ahora, hacia arriba, ¿no? Esta excursión autónoma me ha parecido una buena excursión, ya que podemos aprender nuevas cosas. y Me ha gustado mucho. de por sí la actividad en sí es muy interesante con lo cual pues eh, muy gratificante y muy enriquecedora.